Te invito a que te montes en la bicicleta de tu vida, tomes el volante con firmeza y te dirijas hacia ese estado de ánimo deseado desde donde te puedes ver, sentir y escuchar plenamente satisfecho, plenamente satisfecha. Pero no se trata solo de montarte y ya. Tienes que pedalear. Es decir, tienes que pensar, emocionarte, decidir, actuar, lograrlo, evolucionar y expandirte, avanzar. Y muy importante, tienes que reflexionar cada giro al pedalear, es una nueva experiencia, y es posible que algunas veces te caigas, que se dañe la cadena, se pinche un caucho, te hagas un raspón, pero sin importar, sin importar qué pase, vuélvete a montar y comienza de nuevo a pedalear, desde mi canal de youtube, te estaré acompañando en cada giro al pedalear, eso sí, recuerda que el volante Solo puedes tenerlo tú, entre tus manos. Tú tienes el control.